¡Opa! ¡Qué linda estás mi Zambucay. ¡El gallo llegó! Zambucay. No quiero la gente vestida de negro, de azul y naranja Es lo que yo quiero porque es Bailando se empieza a escuchar, fiesta en el Iberá, esta poderosa. sa, alegría. Cuando aparece esa ¡Suscríbete al llegó, llegó, el gallo llegó, llegó, llegó, llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar El gallo llegó, llegó a buscar. San Zapuca hay un sentimiento que no se puede explicar, y todos corrientes bailar al ritmo de Zapucán, mira la por el Paraná, llega Zapucay y recién ahí todo se hace carnaval. Llegó, llegó, el gallo llegó, llegó, llegó, llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapucay, llegó, llegó, el gallo llegó, llegó, llegó, llegó el carnaval, llegó. Venga, yo llego, llego Zapucar. ¿Quién es vos, aquí está mi compasa esta noche? la alegría del carnaval? ¡Arriba Zapucar! ¡Zapucar! ¡Oh! ¡Sos una maravilla de historias que brillan en mi carnaval! ¡Zapucar! ¡Delirio de emociones, leyendas, pasiones que me hacen bailar! ¡Sepucay! Hey, belleza correntina, pasión argentina, calor popular, soy del gallo, soy así, porque soy de San porque soy de Sabucay. soy del gallo, soy así, porque soy de Sabucay, porque soy de Sabucay, porque soy de Sabucay, porque soy, de Sabucay, porque soy... Que está esa de te que el gallo llegó, bailando mi corazón, el carnaval es mi pasión. Azul y naranja es lo que yo quiero Porque Sabukai te hace feliz Con la poderosa que suena así ¡Hey! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡La pincarsa! ¡Sabukai! Ven que la fiesta empezó Que ya está llegando El gallo ya está aquí la gente está bailando, se empieza a escuchar, fiesta en el Iberá, es tan poderosa que te hace bailar. Llegó, llegó, el gallo está en mis venas, llegó, llegó, comienza ya la fiesta, la corazón empieza a palpitar, porque es a y llegó al Pero no se la